Bienvenido Valdés, presidente de la Junta de Vecinos de la tercera etapa del sector Los Espínolas de esta ciudad, denuncia el mal estado en que se encuentran sus calles, las cuales en su mayoría están sin asfaltar. Estamos aquí presenciando con, con la prensa presenciando las condiciones de la calle de, de, de la tercera etapa de la espínola, en especial. Estos regueros de agua contaminada, de agua contaminada, que yo no sé cómo es que los niños aquí no haya que llevarlos cada rato a, a, al hospital o al médico por, por la contaminación de, de esas aguas estancadas ahí. Y como no tenemos síndico ni tenemos autoridad en este pueblo, aquí nosotros nos vamos a ir cayendo a pedazos además del deterioro de sus calles y las aguas negras estancadas. El dirigente comunitario dijo que los residentes en la zona no reciben un buen servicio de agua potable. Porque eso es lo principal, ustedes saben que, no, que tenemos casi 11 años bregando, luchando con INAPA por, una, por la construcción de un tanque ahí arriba y ellos ni oyen, ni entienden, ni ven. Es decir que nosotros, de ahora en adelante... Nos vamos a poner en movimiento para eso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.